Al fin un descanso. Oh, el teléfono. Diga. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mmm. Muy bien, haremos el esfuerzo por ir rápido. ¿Y dónde? Muy bien, vamos allá. Adiós. Tom. Sí. Tenemos que salir. Muy bien. ¡Vamos! Al parecer aquí es. ¡Al fin la policía! Soy Harry Benson, policía. ¿Y usted? ¿Es el que llamó? Sí, soy Mark, el que llamó. El de atrás es mi compañero. ¡Ay, Tom. Perdonen, tuve un pequeño inconveniente. No les contaré qué pasó. Mejor vamos a lo nuestro. ¿Cómo fue lo que ocurrió? Lo recuerdo muy bien. Iba caminando a mi casa hasta que... ¿Aquí es? Sí, aquí. Oh, oh. Y así fue. Muchas gracias. Podemos ir a investigar. Síganme. Aquí fue, aquí fue donde ocurrió todo. Muy bien. Muchas gracias por traernos. Mm. ¿Qué es esto, Harry? ¿Sabes qué es esto? No lo sé. Y tú. ¡Tampoco! Algo pasó. Algo extraño. ¡Ay! ¡Esa fue la luz! ¡Esta es la luz! Y se fue. ¿Quién habrá sido? Ay, no sé. ¡Nosotros fuimos! ¡Extraterrestres! ¿Qué desean? Vinimos a decirles que cuiden el diamante. Es un diamante muy preciado por todos, ¿cierto? Ajá, sí. Muchos lo quieren robar, pero ustedes son los únicos que pueden cuidarlo. Eso es. ¡Adiós! Ay, se fueron. Misión cumplida. Muchas gracias, de verdad se los agradezco. Sí, gracias. Nosotros debemos irnos. Hay que cuidar ese diamante. Eso, lo queremos.